¿Dónde está? Ya había puesto un trocito de pan ahí. ¿eh? ¿Puedes irte a poner un trocito de pan? ¿Dónde hay Laura? En la enfermería. Muy bien, ¿Estás apoyando un poquito. Sí, sí. Pues lo que vamos a hacerle, le llevamos un día solo, pero le está funcionando bastante bien. Vosotros. O sea, como os contamos, tiene una rotura aquí del, del tendón flexor. ¿Vale? Eso tiene buen pronóstico a la larga, son muchos meses con reposo, eh, un poquito de fisio y más cosas. Y luego también tenía una, tenía una fractura como aquí en la articulación. Entonces, le vas dando trocitos de pan. Lo que estamos empezando a hacer, que le funciona bastante bien, es el fisio. De hecho, la está apoyando un poquito. Extendemos... Vale, sí. Contraemos poquito a poco porque le duele. Extendemos y contraemos. Y también lo que le va muy bien es el frío y el calor, ¿vale? Para desinflamar y para ayudar a recuperarse ese tendón. Entonces lo que le estamos poniendo es esto. Oh, perdón, te lo mato. Pues tiene que durar el pan, vale, ¿no? que es un emplastre que venden para caballos que lo hemos calentado calentito, ¿eh? Un pasito para adelante, ¿por qué? Sí. venga. Ah. Aquí ¿No están. No quieren más, pero niña. ¿No? Sí. Vale. Esto se lo envolvemos ahora con el plástico para que haga efecto calor y penetre. Sí, bueno, no, pero es ahora um... Vale, sí. Y encima le ponemos una bendita para sujetarle un poco para que no haga muchos movimientos no muy fuertes. ¿eh? Bueno, ya. <risa> que sois unos trastos. ¿Dina? aquí no está. Si no se lo digo yo, se lo hice él. ¿Eh? ¿Qué tal? Con esto estamos yendo súper bien, ¿a que sí, la verdad es que le está yendo súper bien. Es cuestión de paciencia, van a ser semanas, meses. Yo confío en que sí, vaya bien y termina. Ahora no es capaz de levantarse solo, lo cual es un problema porque se queda tirado así. Tenemos que estar súper pendientes. Yo tengo una cámara ahí en la habitación para controlarle todo el día, pero yo confío que con constancia. Y siguiendo trabajando, pues llega un momento que pueda volver a levantarse. Eso es lo que, lo que más me preocupa. Ya se puede ir. Si quieres, déjale que le vean cómo apoya, que apoya un poquito. Suéltale, suéltale. A ver, Fermín, que te vemos. A ver cómo apoyas tu manita. Muy bien. Un poquito más. Ahí. Muy bien, Fermín. Adiós. 哎呀哇哼<音楽><音楽>